Estimados alumnos, bienvenidos a la asignatura Organización y Administración de Empresas del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Semipresencial. Me llamo Elena Fernández y en esta breve presentación os daré unas breves indicaciones sobre el desarrollo de la asignatura, los contenidos, objetivos y el sistema de evaluación. ¿Por qué es importante y cuáles son los objetivos? Esta asignatura es importante en vuestra titulación porque vuestro quehacer profesional se va a desarrollar en una organización y muy posiblemente en una empresa, ya sea pública, privada o en vuestro propio negocio. El objetivo principal es que conozcáis la realidad de la empresa, cómo se relaciona con el entorno, cuáles son las tareas de la dirección, las estrategias y el funcionamiento de las áreas funcionales. Todo ello os ayudará a tener una visión más completa y a desempeñar vuestro trabajo con una mayor competencia. ¿Qué vamos a estudiar? Los contenidos de la asignatura se estructuran en tres módulos que contienen un total de seis unidades. Un primer módulo de introducción a la administración y dirección de empresas con una unidad dedicada a la empresa y los objetivos empresariales. Un segundo módulo, la dirección de la empresa con dos unidades, la dirección de la empresa y la dirección estratégica. Un tercer módulo, las áreas funcionales de la empresa, con tres unidades dedicadas a la dirección de producción, financiera y de recursos humanos. ¿Cuál va a ser el método de trabajo? En cada unidad se facilita material escrito que os permite abordar los contenidos teóricos y también se plantean actividades prácticas tales como casos prácticos, comentarios sobre lecturas, debates o búsqueda de documentación. Se realizará una videoconferencia y se abrirá un foro de dudas para cada unidad. En la guía de estudio tenéis también el detalle de los objetivos, contenidos y las actividades para preparar la asignatura. Y también tenéis información sobre la bibliografía que podéis utilizar. La evaluación es continua. El trabajo desarrollado en las prácticas conforma la carpeta de actividades del alumno que pondera un 20% de la calificación final. Esta carpeta no es revaluable en la convocatoria extraordinaria, de manera que la calificación obtenida en la evaluación ordinaria se guarda para junio. Hay que obtener un 5 como nota mínima. Además, hay dos pruebas de evaluación, la prueba 1, online, que comprende los temas 1 a 3, y la prueba 2, presencial, que comprende los temas 4 al 6. Ambas ponderan un 40% de la calificación final y hay que superar con un mínimo de 5 cada una de ellas. ¿Cómo podemos ponernos en contacto? A lo largo del curso estaremos en contacto a través del foro, el correo electrónico y también podéis solicitar una tutoría virtual para resolver dudas sobre los contenidos o las actividades prácticas. Gracias por vuestra atención, os deseo que alcancéis vuestros objetivos y espero que esta asignatura os sea interesante y útil para vuestra formación.